beneficios que te aportará a comer jengibre el jengibre es un alimento que tiene muchas propiedades medicinales te contaremos cuáles el jengibre es tal y como lo conocemos es la raíz de una planta del mismo nombre que crece en zonas tropicales de todo el mundo aunque las que suelen comercializar proceden de china y perú esta raíz es muy valorada en la cocina por su aroma y el sabor picante que le da uno de sus componentes, el gingerol. Se puede utilizar de muy diversas formas, como especia, infusión o vinagre. Por ejemplo, aunque en los países anglosajones es costumbre añadirlo a las recetas dulces, galletas, bizcochos, etc. Precisamente son las galletas de hombres de jengibre uno de los aperitivos más famosos. Pero además de su valor gastronómico, el jengibre aporta múltiples beneficios para la salud. Por ello, está cada vez más integrado en la cocina española y resulta muy fácil encontrarlo en multitud de establecimientos. Quizás no sepamos muy bien cómo usarlo, pero tiene muchas posibilidades, infusiones, condimento, crudo, también se venden cápsulas, jugo, etcétera. A partir de esta pequeña guía estaremos seguros que os vendrá de perlas para alguna dolencia. El jengibre estimula el trabajo del páncreas, haciendo que se generen más enzimas que favorecen la absorción de los nutrientes, evitando tener digestiones pesadas. Evitará la acidez de estómago después de comidas copiosas. Los dolores menstruales pueden calmarse con una infusión de jengibre. Cuando estamos enfermos de resfriado o gripe, el jengibre puede aliviar algunos síntomas como la molesta congestión nasal. Además el jugo de jengibre facilita la expectoración, proceso que ayuda al cuerpo a eliminar los agentes infecciosos. Esto sumado a que contiene ácidos omega 3 que ayudan a disminuir los niveles de colesterol en sangre convierte el jengibre en un gran aliado del corazón para personas con problemas de ese tipo pero tampoco podemos abusar de él si no queremos provocar el efecto contrario, y lo mismo ocurre si estamos tomando medicación para alguna patología cardiovascular, siempre debemos de consultar al médico previamente. Una de las propiedades más beneficiosas del jengibre es que actúa como antiinflamatorio, y se ha demostrado que disminuye los dolores asociados a enfermedades articulares y reumáticas como son los de la artritis, también ayuda en los dolores musculares y el dolor mes, menstrual. Antioxidante, muchos de los compuestos que contiene el jengibre. Sí. Como el gingerol, el paradol el chowal, el sinjerone y los flavonoides contienen propiedades antioxidantes, es decir, previenen el envejecimiento celular. Esto nos traerá beneficios para la piel y la salud en general. Las migrañas tienen su origen en las prostaglandinas, unos lípidos que actúan contrayendo y dilatando los vasos sanguíneos cerebrales Intervienen así en el desarrollo de migrañas porque al activarse en exceso provocan la inflamación de esos vasos sanguíneos y aumenta la presión sanguínea en esa zona. El jengibre reduce esa hiperactividad de los prostaglandinas, reduciendo la dolencia, pero los estudios realizados al respecto han evidenciado que su actuación es mayor cuando se toman al inicio de la migraña. El jengibre nos ayudará a evitar los mareos en coche. El jengibre resulta ideal para embarazadas, pacientes que están recibiendo tratamiento de quimioterapia, en caso de que su médico se lo aconseje, y personas que tienen a marearse en los viajes por carretera. Tomar esta raíz en crudo, en infusión, o en otra variante, Prevendrá las náuseas y los mareos, pues tiene propiedades antiméticas, Tanto por su acción antibacteriana, como antiinflamatoria, como analgésica, masticar jengibre crudo, prepararlo en infusión o aplicarse en cataplasmas, a partir de este ingrediente nos aliviará de manera natural, el tormentoso dolor de muelas, no solo tiene este beneficio para la salud bucodental, sino que también es un buen remedio para el mal aliento. Los flavonoides del jengibre son unas sustancias que contienen esta raíz y que tiene funciones neuroprotectoras. Esto quiere decir que previene el desarrollo de daños cognitivos en otras razones porque actúa como antioxidante en las células neuronales. El consumo regular de jengibre disminuye los niveles de glucosa en más de un 30% y además favorece que las personas con diabetes tipo 2 secreten una 10% más de insulina, además estimula la síntesis de la proteína RUT4, que favorece la utilización de azúcar por parte de las células musculares. Sí. Si padecemos diabetes en alguna de sus formas, es recomendable que consultemos al médico. Sin jengibre sería beneficioso para nuestro caso particular, sobre todo si ya estamos tomando algún tipo de medicación, se ha provisto propiedades contra algunos tipos de cáncer, además no podemos excedernos en, con su consumo, como se trata de un ingrediente para muchas recetas, si lo tomamos de manera esporádica no hay ningún peligro, sin embargo debemos de ser precavidos en caso de tomarla como remedio para algún problema de salud o dolor. El Centro Médico de la Universidad de Maryland recomienda tomar 250 miligramos tres veces al día, nunca más de 4 gramos diarios.